Bueno, en la entrevista del día de hoy nos acompaña el doctor Orvaldo Battistini él es investigador del CONICET investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, así como también especialista en el tema de trabajo. Eh, una de las preguntas tiene que ver con qué análisis eh, está haciendo del impacto de la pandemia en el mundo del trabajo. Bien. Eh... Creo que, bueno, una de las... En principio, creo que la pandemia en Argentina puso de manifiesto todos los problemas estructurales que tiene nuestro país en materia de trabajo. ¿no? En primer lugar, el alto nivel de desprotección que tienen eh, muchos trabajadores en nuestro país. ¿eh? Eh, los datos del empleo no registrado, comúnmente como eh, llamado empleo en negro, dan cuenta de eso, ¿no? Eh, llegamos a tener eh, casi el, eh, no, casi no, digo, 35,7% de empleo no registrado en la medición del primer trimestre de este año. También, por otro lado, eh, la cantidad de trabajadores que... Uh, no están empleados pero sí realizan lo que uh, en algún caso se llama autoempleo o trabajo independiente o trabajo por cuenta propia, algunos de ellos registrados y otros no registrados, digamos, ¿no? Uh, Digo, en los dos casos ocurrió que estos, estos trabajadores, muchos de estos trabajadores, gran parte de estos trabajadores perdieron el ingreso, ¿no? tanto los registrados como los no registrados, por, por no poder salir a realizar su, su trabajo. Y en el caso de los eh, empleados asalariados no registrados, hay un dato que quizás haya, haya sido pasado por alto, pero en la última medición del empleo no registrado del segundo trimestre de este año, eh, el porcentaje de empleo no registrado fue del 23,8%, contra el 35,7% del primer trimestre. digamos Y uno puede decir, bueno... Falló la medición, porque en realidad lo que estábamos esperando normalmente en Argentina es que ese porcentaje suba. No, no, no falló la medición. Cayó el empleo en negro, misteriosamente cayó el empleo no registrado en Argentina. ¿Pero por qué cayó? Porque todos esos trabajadores fueron a la inactividad o al desempleo. Es decir, casi 12 puntos porcentuales de trabajadores que estaban eh, en empleo no registrado que quedaron desempleados o pasaron directamente a a la inactividad, digamos, ¿no? Eh, mientras entre el primer trimestre y en el segundo trimestre el empleo regularizado, o sea, el, el empleo formal no cayó tanto, el que sí cae es este tipo, es este tipo de, de, de empleo. ¿no? Uh -huh. eh, luego, otro problema eh, también eh, está relacionado con una estructura deficiente del mercado de trabajo, eh, que se manifiesta en el fuerte deterioro salarial de todos los trabajadores, digamos, de todos los trabajadores asalariados, eh, eh, eh, digamos, que, un, un deterioro salarial que han sufrido todos los trabajadores en estos, en estos meses, fue un deterioro, un fuerte problema del mercado de trabajo y de la economía en general, ¿eh? se conjugaron para ello el continuo crecimiento de la, de la inflación, ¿eh? Eh, la ausencia o desarrollo tardío, ¿no? puesta en marcha tardía, de las paritarias. En Argentina estábamos acostumbrados a que las paritarias comiencen en el mes de febrero, en fines de enero, principios de febrero, eh, y eh, eh, se, se prorroguen hasta junio, julio, en el, en el peor de los casos, y este año fueron bastante tardías. Las condiciones no dieron para que eso se, se llevara a... A cabo. Pero también esas pari las paritarias hoy se negociaron en su, en mayor, en su mayor parte a la baja, ¿Mm? con una inflación creciente que puede ser eh, llegar a superar el 40%. En el mejor de los, de los casos se negociaron convenios colectivos con el 30%, en el caso de camioneros, 37% en el caso de neumáticos, 38% en el caso de, az de azucareros, pero hubo paritarias al 19% con el caso de... De, de 19-20% en el caso de UTEDIC, alimentación 6%, perfumistas 12%, 6% más bono, 12% más bono y nosotros estatales 7%, ¿eh? 7% con la esperanza de que en enero este, eh, el sindicato eh, que nos representa va a volver a negociar. Bueno, veremos, 7% sobre 40 y pico por ciento de inflación, más todo lo que, se, lo que fuimos perdiendo los trabajadores y trabajadoras en los años anteriores, es una caída impresionante del salario en Argentina. Uh -huh. eh, a esto lo que hay que agregar es que hay un gran número de trabajadores suspendidos. ¿eh? Eh, eh, suspendidos por inactividad en la empresa, porque le, le, le, la empresa no pudo ser, no pudo poner en, ser puesta en marcha en parte o en totalidad, o suspendidos por diversas razones, este, en el caso por ser personal de riesgo, y que en algunos casos no se le paga el salario completo. ¿eh? En el caso de suspensiones por el convenio UIA-CGT se le paga el 75% del salario. Ahí también hay un deterioro o salarial eh, eh, que se suma al eh, producido por la, por la inflación. Y en esto de las peores condiciones de los trabajadores no puedo dejarme... Dejar de pensar en los trabajadores de la salud. ¿eh? En la Universidad de General Sarmiento eh, estamos haciendo, un, un, llevando a cabo un proyecto de investigación en el cual relevamos distintas actividades en la pandemia y entre ellas a los trabajadores de la salud, ¿eh? trabajando en condiciones muy muy deterioradas, bajo presión, largas horas de, largas jornadas de trabajo, con la angustia que eso significa, eh, con eh, malas condiciones de trabajo inclusive porque en algunos casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, los hospitales, los hospitales municipales eh, tienen condiciones de trabajo, las, las condiciones en las que trabajan son bastante malas, no se pusieron a, a tiempo en marcha los protocolos sanitarios, no se le proveyeron de eh, lo, los elementos de protección personal, eh, con salarios bajísimos para el caso del personal para la, de, de la salud, y con otro problema grave que viene desde hace muchos años que es el pluriempleo. Digo, pluriempleo que lo que hace o lo que genera es... Eh, a su vez, condiciones especiales, digo especiales entre comillas, uh -huh. para eh, el contagio de estos mismos trabajadores, es decir, trabajadores que con bajos salarios están obligados a recorrer dos o tres empleos, o tres o cuatro empleos en el día, es decir, pueden ir del hospital a un geriátrico, a una clínica privada, a un domicilio, eh, y con la posibilidad de ir contagiando en el camino eh, a, a cada uno de los, o, o contagiándose a sí mismos en cada uno de los casos. Sí. Eh, eh, sí, perdón. Queda claro, digamos que en los distintos sectores, digamos, el impacto de la pandemia ha sido más o menos profundo, digamos, dependiendo... Por supuesto, de... por supuesto. Digamos, y uno podría preguntarse, porque en otras condiciones, en otras situaciones, hay aquí una situación de crisis, en otras situaciones de crisis en Argentina, uno podría preguntarse por qué esto no estalló. Es decir, por qué no aumentó el número de conflictos. Bueno, en principio no hubo paritarias. La conflictividad eh, laboral comienza en el mes de febrero y aumenta hasta el mes de junio normalmente, y bueno, esto no sucedió. Pero también hubo otro factor por el cual los conflictos no se dieron en Argentina en esta situación de crisis. La presencia estatal en todos sus niveles. ¿no? Uh -huh. eh, el IFE, el ingreso familiar de, de existencia, fue... Un, un elemento para contención muy fuerte de los ingresos, del deterioro de los ingresos de muchos trabajadores. Hablábamos recién de los empleos de los eh, asalariados no registrados, los trabajadores que ya estaban en situación de desempleo, los trabajadores que, por cuenta, cuenta popistas, luego los ATP, ¿no? la asistencia de emergencia para el trabajo de la producción, que según... Eh, nos informaron los mismos eh, delegados eh, de, de las fábricas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Eso sirvió para que las empresas no cierren. ¿Mm? Eh, el sostenimiento eh, salarial obligatorio de los trabajadores, eh, el sostenimiento eh, del salario de los trabajadores eh, licenciados, ¿eh? Este, esto por, por el decreto del ASPO. El control de precios, uh -huh. el acuerdo mismo de UIA y CGT, que bueno... Eh, negociaron un deterioro, digo, una caída salarial del 25%, pero esto sirvió a su vez para evitar este, suspensiones, evitar despidos, ¿eh? la ayuda alimentaria que eh, eh, desarrollaron los distintos niveles provinciales o, o municipales. ¿eh? Eh, y uno podría decir, bueno, la, la, este, el, el, el, el, el como es, eh, la doble indemnización en el caso de los despidos, todos estos factores fueron factores que evitaron, el, que neutralizaron esa posibilidad. Y si nosotros analizamos estos dos parámetros, eh, digo, las fallas estructurales eh, del mercado de trabajo y la, la asistencia estatal, uno podría decir acá hay una, una masa importante de dinero que, eh, o de recursos públicos que salieron a. o que fueron destinados a solucionar este problema. En el país, entonces, a lo mejor, una buena medida, digo, con posterioridad a la pandemia, una buena idea sería, ¿por qué no pensar en un ingreso universal con todo ese dinero? Digo, ¿por qué no pensar más seriamente eh, con todos esos, esos fondos que se destinaron a la asistencia? ¿no? Bien. Bien. Eh, queda, queda claro, digamos, todas las, las distintas estrategias del Estado, digamos, para tratar de algún modo de paliar esta situación de, de pandemia. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, por otro lado, digamos, ¿qué, ¿qué tensiones provoca la pandemia en las categorías centrales habitualmente usadas para analizar las cuestiones del trabajo? Eh, bueno, eh, ahí eh, a, a mí me da la impresión de que eh, tenemos que repensar muchas de las categorías que utilizamos eh, comúnmente para, para entender al trabajo. Que, bueno, en realidad las tensiones no son generadas solamente por por la pandemia, sino que pienso venían de antes. Hay categorías que eh, ya no tienen la validez explicativa que tenían en un principio, y por ahí me refiero a categorías que, que, que casi todos cuestionamos, como la idea de precariedad y hasta la idea de informalidad. Eh, hoy podríamos decir que la mayor parte del trabajo es precario en Argentina. Y no solo en pandemia, sino antes de la pandemia. Y creo que después de la pandemia va a ser mucho más precario eh, aún, y en el caso de la informalidad, digamos, hay muchas actividades que son informales y no las categorizamos como informales en algunos casos, digo, no por ahí me puedo referir a, a, a determinados servicios personales, o hasta la actividad artística, ¿sí? eh, o hasta la actividad en el caso, en el caso de, de, de alguna, algunos servicios médicos, eh, personales y ese tipo de cosas, a, luego otra categoría que también podemos repensar es la categoría de tercerización. ¿no? Hoy hay tercerización encubierta ¿no? en muchas actividades. Un, uno de los casos más significativos y que más se eh, menciona es el caso de los deliveries, ¿no? Uh -huh. O el caso de Uber, ahí hay una tercerización encubierta en de, de, de, de, de, este, por parte de algunas empresas sobre una actividad en particular. Hay doble tercerización en el caso de los deliveries. El caso del emprendedurismo, que también está metido adentro del delivery, pero eh, también utilizado para eh, tercerizar actividades de alta gama, digamos, o de, de, de, alta, de alta calificación, los diseñadores, eh, trabajos de inteligencia artificial, etc. Exacto. Luego me parece que hay tres dimensiones del trabajo que ponen en cuestión la misma idea de trabajo, ¿Sí? Eh, yo vengo hace tiempo repensando esto, digo, la, la, la dimensión del tiempo, la dimensión del espacio, y hoy la dimensión de la salud, ¿Sí? eh, eh, El tiempo y el espacio hoy se, se solaparon más que nunca con el trabajo, ¿Eh? con el trabajo o con el no trabajo, ¿Sí? eh, eh, Y la salud sobre todo también, eh, eh, es una dimensión que entró en contradicción con en la pandemia respecto del trabajo. Entonces uno podría decir, no, no, tendríamos que repensar fuertemente las relaciones entre trabajo, tiempo, espacio y salud. Y a lo mejor eh, habría que pensar también qué trabajos tienen determinadas características, qué otros trabajos tienen otras determinadas características que no se parecen para nada. Y bueno, puedo hasta repensar mi idea de, de, de mi propio trabajo, en algún caso, ¿eh? el trabajo en las ciencias sociales, que por ahí es bastante distinto, o muy distinto, a muchos de los trabajos que yo analizo, digamos. ¿no? Sí, también, eh, las condiciones de trabajo, ¿no? Con toda no, esta... por supuesto, por supuesto, digamos, sí, sí, las condiciones de trabajo para muchos trabajadores no son... Eh, no son iguales. Bueno, yo hace muchos años que vengo diciendo eso, muchas veces analizamos como... Eh, no, no, nos colocamos en lugar de trabajadores cuando no necesariamente estamos en las mismas condiciones de otros trabajadores, por la condición... Por, por, por, por nuestro uso del tiempo, por nuestro uso del, del espacio, por nuestras condiciones de trabajo diarias eh, eh, y, y eh, en todo sentido, ¿no? ¿Mm? Y en este sentido, digamos... Eh... ¿Qué, ¿Qué rupturas, digamos, han ocurrido en la dimensión laboral de las vidas cotidianas y cómo impacta o cómo este, incide esto en la subjetividad de los trabajadores? Bueno, una de las, eh, una de las más importantes quizás haya sido, eh, la y otra vez me refiero a las mismas dimensiones, ¿no? la, la dislocación de los tiempos y los espacios, ¿no? eh, y la rutina ¿no? junto a ellos, ¿no? Eh, para los trabajadores que estamos forzosamente haciendo teletrabajo. Vengo hace un rato de dar una clase por, por Zoom, eh, lo cual me parece cada vez más eh, irreal, digamos, y más insoportable en ese sentido. Pero bueno, este es otro, o, o, otro, otro elemento, digamos, que tiene que ver con el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Eh, Digo, para, para nosotros que estamos haciendo teletrabajo, inclusive para los trabajadores que están en sus casas sin trabajar, el tiempo y el espacio ya no son lo mismo. ¿Mm? Los tiempos se han o acortado o alargado, depende de cómo miremos esa uh, cómo, cómo, cómo miremos uh, o cómo nos representemos esa, di esa dimensión. Se perdieron las referencias relacionales, y eso es muy importante para, para nosotros como, como trabajadores, y quizás en todo se sentido. Las referencias relacionales que el trabajo aseguraba y ahora ya no están, ¿eh? que permitían establecer lazos de, de amistad, de compañerismo, de identificación, y hasta de enfrentamiento o ruptura. ¿eh? Más los tiempos y espacios de convivialidad que a veces hacían que el trabajo no fuera tan rutinario o, o pesado, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, la vida cotidiana, en muchos casos, se hizo repetitiva y paradójicamente incierta. ¿Sí? Eh, también teniendo en cuenta, paradójicamente, que el trabajo era repetitivo, pero esto se hizo más repetitivo aún y más incierto aún. ¿sí? Digo, aún ese trabajo repetitivo y con cierta rutina imponía otro tiempo y otros espacios que tenían que ver a veces con los desplazamientos. Y hoy no nos estamos desplazando para ir al trabajo. Es decir, por ejemplo, esta mañana cuando di clases, eh, eh, subí desde, mi, desde, desde el, el living donde estaba desayunando al estudio para dar clases. Eso tardó diez, cinco minutos, entre una, diez minutos entre una cosa y otra. Normalmente cuando yo iba a dar clases a la universidad, eh, viajaba en el colectivo, en el tren, y tardaba una hora, una hora y cincuenta. Ese tiempo me servía a mí para eh, eh, cambiar eh, el, el, el ritmo de mi vida y también para empezar a pensar en eso otro que tenía que empezar a pensar, que era las clases. Salir de, de una rutina para pasar a la otra. Hoy no lo tengo. ¿Mm? Entonces, muchas veces estamos eh, solapando actividades y generando más eh, incertidumbre, más... Eh, eh, deteriorando nuestras condiciones de trabajo, justamente, digamos, ¿no? Ese, ese gap que teníamos entre un espacio y otro ya no lo tenemos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, otro, otro tema de importancia en este caso es qué es lo que pasa con las relaciones de, dentro del hogar, con nuestro trabajo solapado con el resto de nuestras actividades, qué pasa con nuestra convivialidad adentro del hogar, con nuestras familias, ¿no? Eh, se comparten trabajos, se comparten cuidados, se comparten tareas, en el mejor de los casos, se comparten tareas eh, dentro del hogar, eh, todo el tiempo, todos los días, sin diferencia entre días laborales y no, no laborales. Eh. Eh, el tiempo de trabajo para los tra teletrabajadores puede ser infinito. ¿no? Eh, y otro factor, eh, y este que aún no tengo referencias eh, personales, pero sí de la investigación, es el de la salud por el, eh, y el y el distanciamiento para quienes quienes trabajan ¿no? quizás esto eh, también cambie comportamientos y subjetividades de estos trabajadores digamos ¿no? Eh, todavía no podemos tener una idea de qué es lo que va a suceder con esto pero puede suceder eh, que, que las subjetividades en los trabajadores en todo sentido cambien, ¿eh? entre, entre, entre trabajar en la casa y trabajar en el trabajo. Quizás por esto que decía antes también, de las uh, relaciones que perdemos en esos trabajos, ¿no? o que ya no existen. Exacto. ¿No? En, en, en este sentido podríamos decir de algún modo que la virtualidad y el teletrabajo van a tener un no, no escuché la pregunta, perdón. No, no, podríamos decir en relación a todo lo que usted muy bien va describiendo que la virtud y el teletrabajo eh, han adquirido este, en este proceso de aislamiento social un lugar central. Sí, van eh, para, algunos para algunos trabajadores, ¿sí? Sí. Eh, en, nuestra, en nuestro relevamiento, en el relevamiento que hicimos en la provincia de Buenos Aires, el teletrabajo se dio mayormente en eh, el sector público, ¿sí? en, el sector de en el sector público de servicios, eh, en las telecomunicaciones en algunos casos, en, algunos en el caso de trabajo de telecomunicaciones, en algunos trabajos específicos de telecomunicaciones, en el sector educativo, ¿sí? eh, en, en la industria no, en la industria es muy marginal. Uh -huh. eh, en el sector de la salud en algunos casos, pero para los trabajadores que estaban con licencia por, personal, eh, por, por persona de riesgo entonces en esos casos sí están haciendo teletrabajo en las casas, pero bueno eh, no en todos los casos se dio el teletrabajo, a ver no, creo que se ap aparece como una, eh, como una categoría central o como una forma central de trabajo por la novedad ¿sí? ¿Eh? o por la expansión de esta forma de trabajo. Eh, pero no sé si... Bueno, bueno, no estoy seguro si eso va a continuar siendo de la misma manera, digamos. ¿no? Habría que ver qué es lo que pasa después de la ASPO, ¿no? La pospandemia. Sí. Y en relación a esto, ¿cómo, cómo puede evaluar usted eh, eh, la ley de teletrabajo recientemente sancionada en nuestro país? Eh, bien, en principio... Eh, bienvenida a una ley, creo que, está, que es bienvenido el hecho de que, eh, de la prontitud eh, o de la iniciativa de eh, algunos sectores, sobre todo del sindicalismo argentino, por eh, que se promulgue una ley respecto a esta, a esta nueva forma de trabajo. Nueva no, porque en algunos casos ya, ya existía. Eh, pero bueno, bueno, eh, eh, celebro que haya una nueva, un, un proyecto, ¿eh? ahora lo que me pregunto es qué va a pasar con el cumplimiento de esa ley, ¿eh? cuando se ponga en efectividad 90 días después de finalizado el aislamiento, digamos, no eh, ¿cómo, ¿cómo se va a cumplir esa ley? ¿eh? Sobre todo para controlar el trabajo de quienes eh, no están protegidos por los sindicatos en primer lugar, ¿eh? porque hay una gran parte de trabajadores que hacen tra el trabajo que no están sindicalizados, que no corresponden a ninguna, que no están representados por los sindicatos en ninguna negociación colectiva. Eh, uno puede decir que va a ser el Estado el que controle eso, pero ¿cómo, controla, cómo va a ser el Estado para controlar ese tipo de trabajo? Digamos? ¿No? Cuando hay serias deficiencias del Estado en el tema, en, en la inspección del trabajo, digamos. Nosotros notamos eso en nuestro relevamiento en la, en la provincia de Buenos Aires... Eh, con una, un gran déficit del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para hacer inspecciones sobre la, la generación de la, sobre la puesta en marcha de los protocolos en muchas actividades. ¿eh? Entonces, si no pueden controlar a las empresas en funcionamiento, ¿cómo van a controlar los domicilios de las personas para ver si esto se, se cumple o no se cumple? O si sea, las normas que establece la ley se cumplen, eh, o, no, o no se cumplen. Y luego aún con los convencionados. ¿eh? Los sindicatos van a poder controlar esto ¿eh? si los trabajadores no denuncian una situación que se en la cual se infringe la ley. Los, los trabajadores van a, van a denunciar situaciones con la posibilidad de que sean despedidos. ¿eh? En Argentina el despido eh, incausado existe, así que pueden ser despedidos tranquilamente. ¿Eh? Eh, luego y también me preguntaría si algunos sindicatos lo van a hacer aun cuando los trabajadores denuncien ¿Eh? luego, es una ley que establece presupuestos legales mínimos ¿Eh? o sea, eh, faltaría ver qué es lo que sucede con la reglamentación de la ley y faltaría ver qué es lo que sucede con la negociación colectiva porque la ley abre la posibilidad de que muchos de los aspectos de la misma ley se negocien colectivamente eh, y si todos los sindicatos van a negociar ¿Y cómo van a negociar? Eh, luego, eh, ¿cómo y quién controla? Eh, que a, determinados aspectos se cumplan. Por ejemplo, eh, la, la, la interrupción, digamos, este, el, el horario de la jornada de trabajo. ¿sí? El cierre de la jornada de trabajo. Bueno, la ley dice que en un momento yo estable Hay una jornada de trabajo, respetando la jornada de trabajo, yo apago mi computadora o apago mi teléfono... Eh, este, celular, mi teléfono portable y por lo tanto nadie me puede dar órdenes ni decir exactamente qué es lo que tengo que hacer fuera de ese horario de trabajo pero el teléfono del empleador sigue funcionando ¿sí? y, mi y mi teléfono y mi computadora pueden seguir recepcionando órdenes entonces, ¿qué pasa a la mañana temprano cuando yo tengo que cumplir con aquellas órdenes que recibí durante la noche? Eso puede hacer que me, se, se me intensifique mi jornada. Y el empleador está diciendo que está cumpliendo, cumpliendo la jornada, digamos, ¿no? Luego el artículo 6 establece la relación entre trabajo y cuidado, ¿eh? indicando solo parámetros temporales. ¿eh? Pero hay otros parámetros que hay que tener en cuenta en el tema del cuidado, porque ahora el trabajador o la trabajadora están en la casa, y muchas veces la casa... El hogar no tiene las dimensiones adecuadas para que se comparta el cuidado con el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Ah? Esa trabajador o esa trabajadora tendrían que destinar dinero para que su o la persona en cuidado esté en otro lugar. O para ellos alquilar otro lugar donde ir a trabajar. ¿Quién paga eso? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Ah? Luego el tema de la voluntariedad y la reversibilidad. Ah, el artículo 7 y el artículo... Ocho. Eso en algunos casos está... ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se controla la reversibilidad y la, la voluntariedad? ¿Eh? Si eso se puede hacer de alguna manera. Luego se deja librado la negociación colectiva, lo que ocurra cuando se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación. O sea... Después de, de, de promulgada la ley, puede haber eh, acuerdos entre empleadores y trabajadores que eh, el inicio de, desde el inicio de la, de la relación, estos trabajadores están en, te, en teletrabajo. También se puede incorporar la reversibilidad, pero quizás no se incorpore la reversibilidad porque eso se, incorpor, se puede incorporar por negociación colectiva, ¿sí?, y en este caso, ¿qué pasará con los trabajadores que están de antes de, antes que estos trabajadores contratados de esa manera, eh, en el, eh, sin, eh, con la posibilidad de reversabilidad, reversibilidad o, o, o voluntariedad? ¿Qué pasará con esos trabajadores? Porque existe el despido incausado y son más caros que estos otros que contrato por, eh, por teletrabajo desde el principio. Mm. Bueno, y después otros factores como la compensación de gastos por conectividad, porque a lo mejor no es solamente la compensación de gastos por conectividad y por consumo de determinados eh, eh, servicios, etcétera, etcétera, a lo mejor hay otros gastos de otros insumos, ¿eh? Es decir, a lo mejor, eh, digo, porque estando en nuestra casa consumimos otro tipo de cosas que no solamente lo son los servicios o la conectividad o la computadora, o etcétera, etcétera. Y otros insumos que consumimos y que normalmente son pagados por las empresas, digamos. no ¿Qué pasará, por ejemplo, con el traslado de los trabajadores que muchas veces se pagaban viáticos eso no va a ser pago? Bueno, es de todo este tipo de cosas que a lo mejor... Pero quizás la negociación colectiva se haga cargo de esto. O quizás la puesta en marcha de la ley haga que tengamos que rever algunas cosas que, que en la práctica van a ir sucediendo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. la verdad es que sí, tiene una diversidad de aspectos que todavía no están ahí como clasificados. Uh -huh. Y como para ir cerrando eh, la entrevista, eh, ¿cómo te imaginas el mundo laboral en pospandemia? ¿Qué cuestiones te parece que pueden llegar a permanecer y qué otras cuestiones pueden llegar a, a modificarse, a cambiar? Eh, bueno, este, no, no. eso es hacer futurismo. Yo no, este, <ríe> eh, no soy muy bueno para, para hacer este, predicciones, porque so, generalmente soy muy optimista eh, y fallo en, lo, en los pronósticos. De, de todos modos puedo inferir algunas cosas que pueden permanecer. El teletrabajo puede permanecer digamos yo no creo que en la misma dimensión que, que en la actualidad digamos me parece, me da la impresión como que en algunas actividades como la nuestra, digamos ¿no? eh, eh, bueno en algún caso me han informado desde algún posgrado que pasa todo a teletrabajo yo no estoy seguro si va a ser de esta manera pero en las universidades no creo que se sostenga porque tanto para los alumnos como para nosotros es bastante, es bastante incómodo otra cosa que sí puede llegar a a, a permanecerse el tema de los, de los cuidados sanitarios ¿eh? y eso me parece, me parece interesante ¿eh? digamos en, en el caso de, de nuestro relevamiento quienes más tuvieron en cuenta el tema de los cuidados sanitarios son los mismos trabajadores los mismos trabajadores y los representantes sindicales quienes más presionaron para que los protocolos eh, sanitarios se pongan en marcha fueron los mismos trabajadores y los eh, y los sindicatos o los de sindicales, digamos. Y desde ahí me parece que hay una advertencia de que hay gra graves problemas de salud o condiciones de trabajo en las empresas, a los cuales se les adiciona la, la pandemia, o a los cuales se suma la pandemia. Entonces, bueno, eh, me, da, me da la impresión que eso en alguna medida puede, puede eh, continuar, y aún siendo optimista con algunas reg regulaciones establecidas o puestas por el mismo eh, con el mismo Estado. Y quizás con ello también se incorporen nuevas formas de, de trabajo, porque en muchas empresas eh, hubo la necesidad de prever nuevos, nuevos espacios, eh, reducir planteles, establecer turnos, en algunos casos se redujo la jornada de trabajo porque a veces entre un turno y otro hubo que establecer algún gap para que no se uh, uh, para, para evitar este, las relaciones cercan la cercanía entre un grupo y otro que entraba y salía de la de la empresa uh, y en este sentido siendo un, también aún optimista o más optimista a lo mejor lo que haría que pensar es en la reducción de la jornada de trabajo. Hay un proyecto ya en el Congreso sobre la reducción de, de la jornada de trabajo. ¿no? Eh, si nosotros eh, pensamos en la jornada de trabajo en Argentina, son muy largas. En eh, la vez pasada hacía un cálculo para una, una, una charla que tuve que dar, un trabajador que en la ciudad de Aires, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tiene trabaja ocho horas por día y puede llegar a tener dos horas de viaje, de ida y dos horas de vuelta, está 12 horas eh, entre viaje eh, y trabajo, que se pueden prolongar en malas condiciones de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Si ese trabajador logra dormir ocho horas por día, ¿cuántas horas le quedan lib libres por día? ¿Cuántas horas le quedan eh, libres por semana? Y a lo mejor tiene la suerte en algunas condiciones eh, favorables de la economía de hacerlo las extras. Sí, eh, si, si le sumamos dos horas extras por día a cada una de las jornadas, si le sumamos eh, porque se pagan más horas los sábados, ¿qué pasaría con el tiempo libre que le queda a estos trabajadores, digamos, ¿no? Y lo que podemos hacer es relacionar tiempo de trabajo y salud de esos trabajadores. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, digo, eh, el, el, el tiempo de trabajo y las condiciones de trabajo van deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores. Y No hace falta más que comparar qué es lo que sucede con el físico de alguna persona de 30 años que ha trabajado en una fábrica, en una fábrica metalúrgica, con una o en una fundición, o en una mina, ¿eh? con, eh, y exagero, digo, bueno, con un eh, investigador de la misma edad, investigador en, ciencias, investigador en ciencias sociales de la misma edad. El deterioro de la condición física no es lo mismo para un caso o para el otro. Pero bueno, también puedo ser pesimista, digamos, ¿no? Si estas condiciones, eh, eh, digo, eh, podía ser optimista nuevamente y pensar que a lo mejor también se piensa en un ingreso universal. ¿Eh? como dije antes, ¿eh? Eh, eh, debido a, a, a que hoy comprobamos las condiciones de deterioro de muchos salarios, de muchos empleos, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún siendo, eh, aún, digo, pasando a ser pesimista, ¿eh? en lo que no confío es en la capacidad del empresariado argentino eh, en tener en cuenta que la democracia... ¿Mm? necesita también buenas condiciones de trabajo y buenas condiciones de vida de los trabajadores. Y muchas actitudes del empresariado argentino me demuestran que no lo tienen en cuenta, porque eh, las mayores dificultades que hubo para la puesta en marcha de los protocolos, como lo dije antes, fueron por parte del empresariado, digamos, ¿no? Eh, y quienes eh, querían obligar a los trabajadores a trabajar, lo vimos, todo el tiempo, en plena pandemia, eran los, empre los empresarios en cualquier condición, ¿sí? Eh, y eh, en una situación de crisis, quizás eh, aprovechen esa situación, y todo va a depender de, de la capacidad del Estado, de, de, de, de, de la capacidad de los gobiernos de impedirlo, y también la, la fuerza de las organizaciones eh, sindicales aprovechar para flexibilizar más aún la, la, las relaciones laborales y bajar el salario, digamos, ¿no? Así que, bueno... Eh, eso puede ser el futuro en cada uno de los casos. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por compartir con nosotros. Por favor. Mm.